vamos a confeccionar un diseño precioso. Se trata de un telizo para niñas y para ello vamos a utilizar una tela en algodón rígida. Por acá la tenemos previamente cortada. Tenemos cortada la parte de la pechera, que es esta. Tenemos estas piezas, son cuatro. Dos para la parte delantera y dos para la parte trasera, ya que va forrada. Es esta. Mida de largo 6 centímetros y el ancho, el ancho que vamos a utilizar al momento de unir las piezas. Tenemos la tela previamente cortada, por acá está, parte trasera y parte delantera. La diferencia es el aumento en la parte trasera del tiro. Por acá la tenemos. También cortamos los vuelos por los paralados para las mangas. Tenemos dos un poco más pequeña y dos un poco más grandes son dos para cada faralados lo cual vamos a colocar en las mangas acá están este es un estampado a rayas super lindo muy bonito para el diseño del día de hoy al final del video podrán visualizar con más detalle la explicación paso a paso del patrón ahora sí vamos a unir las piezas previamente cortadas parte trasera y parte delantera realizamos costura por el tiro por esta curva costura recta y overlock muy bien luego de realizar las costuras tenemos acá ambas partes la trasera tiene un aumento por acá y la delantera es un poco más corta vamos a quedarnos con una de las partes esta es la parte trasera Vamos a colocarle el detalle que va acá en la parte superior para la pechera. Acá la tenemos, son dos piezas que van forradas. La vamos a colocar para la pechera. pero antes le vamos a colocar dentro el tirante. Las medidas del tirante se encuentran, recuerden, en el patrón. Tenemos dos, vamos a doblarlos justo a la mitad. Y vamos a dejar la abertura, donde va la costura, acá, hacia la parte exterior. Vamos a colocar así, encarando partes principales. Por acá tenemos la otra. Ubicamos la parte principal así. Y sobre los tirantes vamos a colocar la parte de la pechera. Abrazando los tirantes. Vamos a realizar costura recta por acá. Muy bien, hemos realizado la costura recta atrapando así los tirantes. Fíjense, quedan forraditos. Muy bonito. Recuerden planchar para obtener mejores resultados. Acá tenemos la parte delantera esta y vamos a ubicar esta parte de la pechera, así vamos a colocarla acá antes de colocar esta pechera vamos a colocarle este detalle, es una cinta con pompones pequeños hay gran variedad de colores para combinar, vamos a colocar este de color negro, dejando los pompones hacia abajo sobre esta cinta, realizamos costura recta colocando la pechera bien, hemos colocado la pechera, realizamos la costura abrazando la cinta de pompones y colocamos la pechera muy bonito acá la tenemos realizamos costura recta y overlock doblamos esa pestañita hacia arriba y volvemos a realizar un pespunte. ahora acá tenemos la parte trasera en esta parte trasera donde realizamos la costura dejamos una abertura por acá esta abertura es de aproximadamente 6 centímetros acá la tenemos en esta abertura le vamos a colocar un refuerzo vamos a ubicar una franja de aproximadamente 3 centímetros vamos a doblarla a la mitad y nos va a funcionar como refuerzo así dobladita la vamos a colocar así extendiendo esta abertura con costura recta y overlock hemos realizado la costura de esta franja Luego doblamos así para que nos quede así oculta esta abertura por Ahora sí vamos a trabajar con la parte superior, la pechera. Acá la tenemos, la dividimos en dos, ya que hay una abertura. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que realizamos en la parte delantera, pero con la parte trasera. ubicamos la parte delantera, la tenemos por acá antes de fijarla en la parte trasera vamos a trabajar con los tirantes así, la colocamos de un ladito, abrazamos con la cuchera en la parte trasera así y vamos a realizar costura atrapando los tirantes del otro lado igual luego de fijar tirantes vamos a colocar entonces en la parte trasera vamos a realizar esa postura, postura recta, por acá, vamos a realizar postura recta y por acá. Bien, hemos realizado la costura atrapando así los tirantes. Realizamos esta pechera que es forrada. Vamos a cortar hilos sobrantes y vamos a voltear. Es muy fácil, al hacerlo de esta manera, nos va a quedar un buen acabado. Este lindo enterizo podemos realizarlo con tela stretch, muy convenientemente, para que sea más cómodo, o con tela rígida, como estamos realizando en este Ahora sí, vamos a ubicarlo en la parte del texto. Parte principal de cara, así. Y vamos a realizar costura recta y overlock. Del otro lado también. Doblamos esta parte hacia adentro y pasamos costura. Bien, hemos realizado la costura. Acá la tenemos, costura recta y overlock en ambos lados. Vamos a colocar una sobre otra, donde vamos a colocar los botones. También realizamos el pespunte al doblar esta patenita hacia arriba, realizamos un pespunte, costura recta. Ahora vamos a trabajar con los faralados que vamos a colocar en la parte de la sisa, acá la tenemos, recuerden que son dos de cada lado, uno para la parte izquierda, grueso y fino, y otro para la parte derecha, grueso y fino, vamos a hacerlo de esta manera, observen, estos son los más finos, vamos a realizarle costura como overlock por la parte de la curva, en los cuatro faralados, Luego de realizar esa costura, con overlock, vamos a colocarle la misma cinta de compones, así, por todo el orillo, por la parte curva hasta llegar acá. Lo vamos a hacer en los cuatro faldas. Hemos realizado la costura, fíjense cómo nos va a quedar. Luego de realizar el overlock, colocamos estos compones. Ahora vamos a realizar una puntada alta. Para colocar los compones, los colocamos de cara, luego doblamos hacia la parte externa y realizamos estos Vamos a colocar el más pequeño sobre el más grande, así, y realizar la puntada alta para alargar el hilo y arruchar ambos farolados. De este lado también. Colocamos uno sobre otro y realizamos esa puntada. Y lista la costura que los tenemos. Fíjense qué bonitos ruches vamos a obtener si lo hacemos de esta manera. Distribuimos bien estos grises, ruches, y lo vamos a colocar así. Vamos a buscarlo en cada lado Encarando partes principales Así Y vamos a realizar costuras recta Y overlock para fijar Este precioso lado Como manga Vamos a dejar a partir de un centímetro Vamos a irlo colocando Hasta llegar acá también vamos a dejar un centímetro Este centímetro nos va a servir A la hora de Realizar costura por laterales nos quede un bonito acabado. Vamos a realizar esa costura. Fíjense qué bonito, qué precioso. Realizamos costura recta y overlock y fijamos de esta manera ambos paralados en las mangas. El paso siguiente es cerrar laterales, para ello encaramos partes principales y vamos a realizar costura recta y overlock por ambos laterales. Por acá realizamos la costura. También vamos a cerrar la parte de las entrepiernas, colocando juntitas las costuras así. Pues vamos a cerrar este precioso También vamos a realizar overlock en el ruedo. Realizamos la costura por laterales, también por las entrepiernas y laterales, realizando también un overlock en el ruedo. El paso siguiente es colocar una banda elástica en el ruedo. Por acá la tenemos, esta elástica mide un centímetro de ancho. Y para la parte del ruedo vamos a utilizar en la siguiente cantidad. Vamos a explicarte cuánto vamos a utilizar. Las dos vamos a cortarlo del mismo tamaño. Que mide 25 centímetros de ancho y la vamos a ubicar acá abrazándola sin pisar la elástica por todo el contorno del otro lado también en la parte trasera también vamos a colocar dos botones del color, tamaño de tu preferencia por acá vamos a colocar dos botoncitos y los ojales por supuesto acá los tenemos vamos a utilizar botones color negro para realizar por acá los tenemos y vamos a ubicarlos allí dos y dos ojales muy bien hemos realizado la costura fijando así en la parte del ruedo el elástico, fíjense qué bonito de cada lado. También le colocamos los ojales y los botones para la parte trasera. Es un enterizo muy bonito, ajustable para las más consentidas de la casa, las más pequeñitas. Este enterizo es para niñas de 12 a 18 meses. Recuerden que pueden jugar con la gran variedad de colores estampados y tela preferiblemente estrecha. Acá tenemos el patrón, vamos a explicar paso a paso cómo lo pueden realizar. Vamos a trazar, por supuesto, en un pliego de papel los márgenes, línea vertical y línea horizontal. Colocamos un punto en la unión de las dos líneas, este, para luego trazar las siguientes medidas. De este punto vamos a medir 9 centímetros en la parte superior y colocamos un puntito por acá. Luego desde el punto inicial vamos a bajar 4 centímetros y colocamos un puntito por acá. Para luego medir hacia adentro 14 centímetros. Colocamos un punto acá y estos dos puntos los vamos a unir con una línea curva. Para obtener así la parte inicial o la parte baja de la sisa, esta curva. Desde el punto inicial vamos a bajar 27 centímetros, colocando el puntito por acá. Hacia afuera medimos 5 centímetros y colocamos un punto. Para luego trazar una línea curva y unir esta parte así con esta línea. Para obtener el tiro de la parte trasera. Luego de este punto hacia afuera medimos 2 centímetros, que es el tiro de la parte delantera, un poco más pequeña. Y continuamos también la curva hacia. De este punto vamos a bajar el largo total de este enderezo, 23 centímetros, medimos, colocamos un puntito. Vamos a unir estos dos puntos por línea recta para la parte trasera y con línea recta para la parte delantera también, así de este punto hacia adentro medimos 14 centímetros colocamos un puntito, trazamos línea recta y unimos estos dos puntos con línea recta acá para el lateral le vamos a colocar el centímetro para la costura por todo el contorno de esta manera podemos colocarlo un poco más largo si es nuestra preferencia para lo financiero vamos a cortar dos franjas de 18 por 11 centímetros cada uno y para los volantes con vamos a cortar 4 franjas, 2 pequeñas y 2 grandes, 2 de 45 por 6 centímetros y 2 de 45 por 8 centímetros, guiándote de estas medidas vas a obtener este precioso enterizo para niñas de 12 a 18 meses.